Ya me escuchó la primera. Y solo vas a poner la sugerita, ¿verdad? Pero buena pregunta. Sí. Uh, oh. Frente de trabajo, frente de trabajo, frente de trabajo, o trabajo frente al sol, tiene varios significados, pero especialmente trabajo de frente o frente de trabajo. Es un significado chicha. Parece que al descomponer la, la palabra suda era frente y choque trabajo, o también debido a que ellos cultivaban mucho un grano que era la quinoa entonces que era suba. Ni idea Tendría que sabérmelo pero no me acuerdo ¿Chinga? No, no, no, no, no, no, no, perdón Uno de los primeros nombres fue el Valle Arcabuco de Subachoque por su zona geográfica, ellos estaban como, estaban, estaban como encerrados en una montaña Y Subachoque siempre ha sido su nombre por los primeros indígenas que fueron los que le colocaron ese nombre ¡Es el mejor nombre de la vida! No, la, la historia muy bien, no la he escuchado. Yeah. De hecho, ni siquiera era el subachoque, sino el de Chingas del Rosal. No, no los he escuchado bien. Creo que el subachoque era el cacique. Eran como los indígenas que estaban aquí ubicados. Los Chingas y los subachoques eran casicazos que hacían parte de los muiscas y habitaban todo lo que era la parte de subachoque. Los subachoques que su territorio era más a lo que hoy es la pradera, el Tobal, Guamal. Y los chingas se dividían en dos grupos, los chingafríos y los chinga caliente Los chingafríos que habitaban la parte de lo que hoy es el Rosal, la parte de Tibagota, la Cuesta, y los chinga caliente que habitaban todo lo que hoy en día conocemos como el municipio de San Francisco. 140 años. Cumplió... Es en marzo. El municipio se fundó a partir de la primera celebración de una misa en San Miguel de la Puerta. La iglesia original está hacia la parte de Llanitos en la finca Las Puertas. Fue fundado por el perbítero Jacinto Roque Salgado. Y el centro poblado comenzó eh, a donde se ubica hoy en día el teatro municipal. La fecha de fundación del municipio es el 16 de marzo de 1774. Tiene 248 años. Cumplimos 248 años. Se independizó el Rosal. Conozco el Rosal. El Rosal. Tabio. Facatativo. Tabio. La pradera es de nosotros. Hay más, no, no creo que no ¿Sí hay más En San Francisco. El último municipio que perteneció a su y se independizó fue el municipio del Rosal, que se independizó en 1997. Antes. Se había independizado su patá exactamente en 1882 y unos años atrás en 1857 se separa de Subachoque y se funda lo que hoy conocemos como el municipio de San Francisco que se llamaba territorio de Chingacaliente. ¿Dónde hoy en día es el Teatro Municipal? ¿El parque? En el teatro, había un cementerio. acá en el parque. Hablaba del teatro, ¿no? Se dice que más o menos el cementerio fue donde actualmente está el teatro municipal. Nuestro teatro municipal. Que también sirvió como primera capilla. Después de la fundación más o menos hacia el año de 1776. También decían o en la historia, cuentan que el parque era como el cementerio para la gente del común. Pero las personas pues de gran importancia, terratenientes, los hacendados, se les da sepultura dentro de la iglesia San José, pues que actualmente es nuestro teatro municipal. Espere que yo me lo sepa. No <risa> replomo. De hecho, el que compuso el himno de Subacho que fue mi abuelito José Isaías Bonilla Nieto. Me presta la guitarra. Suba que frente de trabajo. Subacho que frente de trabajo. Subacho que frente de trabajo. Noble prole de paz y de amor. Noble prole de paz y de amor. <risa> Qué valiente la abriega la tierra. Noble prole de paz y de amor. Qué valiente la abriega la tierra. Con orgullo, coraje y tesón. Con orgullo, coraje y tesón. Hay muchísimas opciones, todas muy ricas, todas hechas de manos de gente emprendedora. Tenemos un producto muy bueno que es la trucha ahumada. Somos un vivero café, ese es nuestro plus.